Hola, hola, hola, hola mis queridos amigas, amigues, amigos eh, y todos. Eh, bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que hora estés escuchando este video. Eh, llegamos a Venus, a Escorpio. Venus, este simbolito que ves acá, sí, en el signo de Escorpio. Si vos te encontrás con una carta natal o tu propia carta natal, dice que este simbolito está pasando por algunos de los grados de esta constelación llamada Escorpio, entonces las tres palabras claves para Venus en Escorpio positivas es que son eróticos, erotismo, seducción y deseos. Las tres palabras claves negativas es que son celosos, son controladores y son posesivos posesivas, posesives, ya lo saben bueno, eh, gracias, gracias, gracias por estarme acompañando todo este tiempo sin ustedes ahí para que yo voy a estar haciendo todo este trabajo, todas estas horas que me demandan de edición, porque yo hago todo, eh, yo grabo yo edito, yo subo a los distintos canales, todo lo hago yo, no tengo quien me ayude, ojalá un día encuentre a alguien que me ayude, por favor ayuda, help Help, help. Eh, bueno, SOS eh, gente eh, me resta pedirles que se unan a nuestra gran comunidad de astrología cada vez somos más eh, en, en telegram eh, t.me barra curso de astrología todo pegadito y también que eh, te hagas miembro de mi página, de mi página, de nuestra página, de la página del Centro Aprender Astrología Fácilmente. Eh, centro Aprender Astrología Fácilmente.com. Así mismo, como está acá abajo escrito, lo podéis encontrar. Y, y nada, y vas a descubrir un mundo maravilloso, un mundo astrológico y mucha gente que va a estar ayudándote a tu propósito, a tu plan. chao hasta mañana.